Ton, ton, ton, ton. ¡Hola cocinillas! ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. Ahora te veo mucho mejor. Hoy estoy aquí para presentarte el último juguete que me he comprado. Unas gafas de realidad virtual para poder ver tu cocina desde dentro antes de decidirte por ella. ¿Crees que te va a gustar? Dale al like. ¿Crees que esto es impresionante y es para flipar? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¿Cómo estás? ¿Mando en la mano dentro de la cocina? Una cocina, pues bueno, de un tamaño mediano, unos 10-11 metros cuadrados. Y aquí tenemos lo que vamos a ver. estás estáis viendo lo que yo estoy viendo, entonces es espectacular. Tengo aquí unas líneas azules, ¿las veis? Estas líneas azules que hay aquí significa que no me debo de seguir acercando por ahí porque como siga por ahí me voy a dar un tozolón con... Eh con algo que hay en el mundo físico, en el mundo real. Entonces, pues tenemos una zona de columnas, tenemos una bancada principal. Esta bancada principal tiene un fondo extra, es un fondo 70. Pero vamos a ver el nivel de detalle, porque el nivel de detalle fíjate, los columnas, su frigorífico, su en el frigorífico, su puerta de salir de la cocina que se la puedes abrir, y sales, <risa> sales a la hierba y también lo mismo. La gente suele decir: oye, qué vistas tengo, cómo me gusta esta cocina. Sí, no, ya, eh, a ver, en Zaragoza es, es una ciudad dentro estas vistas no las tiene nadie, pero ya son. Ya son bonitas, pero el nivel de detalle es muy bueno en este, en, este, en este programa, fijaros por ejemplo la puerta que está en el color que va a ser la puerta, pero además es que fíjate cómo se ve, Entonces, dan ganas de coger la puerta, pero fíjate cómo se ve el tirador, o sea, el tirador es un tirador uñero que protege el canto de la puerta, la, parte, la versión de abajo es en forma de J y la versión de arriba en forma de U, pero es que luego el mueble te vienen las bisagras donde van a ir las bisagras y por ejemplo esta banda de aquí, esta que os indico con el rayo, es una balda que es estructural, es decir, tiene fondo completo y es una balda que va fija al mueble y da fuerza al mueble, mientras que las otras son baldas que se pueden mover. Esos fallos que, que veis es porque a veces falla el sensor de movimiento, si, me, si estoy lejos de la zona de cobertura, pues eso, sí, se da un pequeño fallo. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos, tenemos pues, el cajón de abajo del horno, tenemos la puerta de encima, y luego tenemos una mesita, la bancada y las credenciales, entonces, pues bueno, en esta cocina, vamos a tener dos tres sillas, es una decisión que estaba pendiente de tomar en su día, un posible punto de televisor y se dibuja pues un poco lo que es la zona de comer de una persona habitual, que si tuviera aquí alguien que le pusiera una silla debajo, pues podría ponerme, centrarme en una silla de verdad aquí en la tienda y ver cómo queda, pero la altura de la mesa es la altura correcta. Es decir, si yo dejo el mando en el suelo, ¿dónde estáis? Aquí. Si dejo el mando en el suelo, ¡Ea! Está en el suelo, con lo cual puedo dibujar la mue el mueble y puedo dibujar el zócal y puedo dibujarlo todo y si quiero apoyar el mando en la encimera, sé exactamente cómo queda. O sea, yo voy con el mando en la mano y digo, ¿estoy cocinando? Pues estoy bien, pero que si dibujo la encimera más alta, lo tendré más alto. Pero que, ¿ves? Ahí estoy dándole, ahí estoy. Eso es la tal... punto, o sea, no lo toco porque no existe la encimera, pero eh, te da esa referencia. Y si tú quieres ver las zonas de paso, pues lo mismo. O sea, te acercas aquí a la zona y dices, ostras, que justa va esta silla, así, pues ¿qué hacemos? ¿La mesa un poco más estrecha o no? No, no, es que no va para más. Pues venga, eh, como se pila este, pues lo hacemos y ya está. Pero no es que veas una infografía, no es que tengas que fiarte del que. Hombre, sí, siempre te, te fías del que tienes delante, si no cambia de tienda. Pero, pero te, permite, te permite tener una sensación espectacular de la realidad. La silla, por supuesto, es una silla que también existe. Pero fíjate a ver qué nivel de detalle, ¿eh? es demencial. Entonces está súper bien. Aquí irá un radiador que no hemos dibujado, pero que nosotros en este caso solo intervenimos en la parte del mobiliario, no, no intervenimos en la parte de la reforma y luego vamos a ir a la bancada principal entonces esta cocina es una cocina modular es decir es una cocina que eh es una cocina que ya existe, o sea, ya existe. estos módulos ya existen, son, son, son predefinidos, entonces pues ya está, tenemos una, una puerta de, de lavadora pues, que abrirá hacia la puerta de entrada al piso, eso ya lo sabemos, pero bueno, pues cuando estás haciendo la lavadora no puedes entrar y salir de la cocina, el mueble de fregadero, el lavavajillas y luego tenemos los muebles de cajones, entonces, estos muebles de cajones y un aceitero, el aceitero se ha puesto para separar la placa un poquito más de lo que es la pared, si bien, si bien, si bien, eh, al final, esta placa está descentrada de lo que es la posición del cajonero para que vaya a centrar, o sea, se decidió centrar la, la campana extractora en el hueco que quedaba entre la ventana y el mueble alto, entonces la placa va centrada con la campana y va un poquito desviada de lo que es el mueble de cajones y luego en la encimera, pues es un calacata que imita, que imita calacata, Bueno, en este caso un estatuario, es lo que está dibujado y tenemos la credencial que es la gracia de esta cocina, entonces la credencial es un mueble completamente estándar hemos hablado ya muchas veces en el canal de que al final de inventicos pues no inventicos no es una buena solución porque hacer un inventico, hacer un inventico eh, para que sea un precio igual que una cocina modular estándar a medida tiene que ser un inventico de poca calidad entonces pierdes mucho la en diseñar el inventico y ya está entonces este mueble es un mueble estándar, ya existe, se hace en 60 y se hace en 90 y se hace en 120 y se hace en 45. Y esa balda siempre va a estar o a 20 de abajo o a 20 de arriba, no hay más, la coges o la dejas. Y se hace completamente estándar. Entonces se hace estándar en algunos acabados que son iguales que la puerta del mueble, ¿vale? Y en otros sitios el acabado es, ese acabado es el brunito, que es el color de el zócalo, es que me ha el zócalo, o de la bola, Si abro, aquí tengo la bola que no es un tirador uñero como hemos visto antes en el columna, sino que es un carril continuo. Eh, que me das eh, continuo que va por debajo de la encimera, entonces pues bueno, eh, está chuli y entonces pues bueno, lo tenemos todo y luego los muebles altos, pues bueno, tenemos un mueble alto de 90, mueble alto de 90 y un mueble alto de 45 y ves perfectamente cómo te queda, pero es que ves ves no solamente la altura de encimera sino que ves lo que te tienes que echar para atrás o sea, tienes que echar atrás un poquito para opa, que me da, que me da en la cara, entonces pues lo tienes bien el modelo de fregadero y el modelo de grifo no son exactamente los que ha puesto la clienta en algunos casos sí que están modulados en los propios grifos y los propios fregaderos pero generalmente como cuando se hace el dibujo no está claro todavía qué modelo de fregadero grifo vamos a, a utilizar pues no se pone entonces está fenomenal y luego la mesa pues bueno que se ha hecho con una encimera laminada a juego del mueble y a juego de eh, la credencial entonces pues es una, una pasada entonces por eso lo tienes todo incluso a la altura de la campana puedes variarla se ha puesto muy alta porque la clienta la quiere muy alta entonces te puedes acercar puedes dejar el mando eh, que te echas para adelante te echas para atrás y sabes si te das con la cabeza o no, o sea, yo me daría con la cabeza con esta altura, pero la clienta que es lo agita no, entonces entonces llegamos a un nivel de precisión espectacular, es una auténtica pasada, si quieres una seguridad absoluta en que la cocina que te vas a comprar es exactamente como tú quieres, con esto ya el que no se lo imagine, pues, pues que pida cita, que pida cita con algún... <risa> en fin, ¿para qué? Ah, bueno, y la televisión, mira qué paisajico. Se puede hasta personalizar, es espectacular. En fin, pues muy chulo, muy chulo, muy chulo. Me ha gustado mucho, espero que os haya gustado. Y, y bueno, pues... Yo creo que lo que corresponde para este vídeo es que puedas ver la cocina de verdad. Así que, si te quieres suscribir al canal, te invito aquí a que te suscribas al canal. Y si lo que quieres es ver esta cocina de verdad, te dejo aquí la cocina Echa y derecha, que me voy a grabarla esta tarde, sin falta. Me alegro de verte. Chao, chao. Hasta la próxima.